Mi relación con el río es la de cualquier ciudadano de Aranjuez, un espacio que me ha permitido disfrutar, que me ha permitido pasar buenos ratos en la naturaleza y por mi profesión, que soy profesor, pues también me ha permitido utilizarlo como un recurso para mis clases. Nací aquí, tengo un amor muy grande a mi pueblo y ya no es Aranjuez lo que era en muchos aspectos. El río es mi vida. ...porque como agricultor que soy... ...estoy constantemente en contacto con el río... ...con los riegos, de, de los frutos y de todo". Sí he tenido buena relación con el río Tajo... ...porque me sabía defender con él... ...y no le faltaba el respeto... ...en aquellos entonces el río Tajo... ...era un río, era un río formidable. Pues mi relación con el río viene de mis padres... ...que me la encorcaron, me llevaban al río... ...me llevaban junto a la Junta de los Ríos... ...me llevaban al rancho grande... ...me traían aquí a la pavera... ...me gustaba la pesca... ...veníamos a pescar... Soy piragüista, practico piragüismo desde, desde pequeño... ...entonces estoy en contacto todos los días con el río... ...y luego pues también ahora... ...con la situación que tiene el río... ...pues formo parte de, de, la, de la asamblea por la defensa del Tajo. Yo venía a bañarme con mis hijos... ...con mi mujer... ...a comer... ...a bañarme... ...me bañaba con todos mis hijos ya mayores y todo... ¿eh? ...y hemos comido lo que nos ha apetecido aquí... ...haciendo unas tortillas o lo que sea conveniente... ...para pasar el día. Cuando era pequeña mi padre me llevaba a nadar... ...recuerdo perfectamente cuando... ...nos metíamos en la zona del castillo... ...que me decía siempre, cuidado con los remolinos... ...hay que evitarlos, que son muy, muy traicioneros ¿no? Cuando salíamos del colegio a bañarnos por los acequias que entonces llevaban caudal de agua, donde aprendimos a nadar. Recuerdo que mi abuelo tenía una finca al lado del río y bueno, pues allí pasábamos todo el verano, eh, incluso en, en la misma finca había, había una playa que la llamaban... ...la playa de Martín... ...y allí por lo que siempre cuentan mis padres, mis abuelos... ...pues nos reuníamos toda la familia para, para bañarnos en el río. Mi madre me lavaba la cara en la punta de la barca... ...y me caía el río, me sacaron porque salía lleno de arena... ...cosa que hoy hay cieno. ...y el río pues me acuerdo de esa edad, de cuatro o cinco años. Era un agua cristalina, limpia... ...suave, sana... ...para nosotros era una fiesta... ...íbamos con las madres... Cada madre llevaba tres, cuatro hijos, y nos dábamos unos baños, siete, ocho baños, porque había que cruzar todo el pueblo. Era un lugar en el que veníamos a buscar pues, tranquilidad, paz, eh, momentos de sosiego, de relajación. Mi padre me decía, ojo con la corriente y procura tirarte en sitio que haya corriente, pero saliéndote de ella. Y no te importa incluso beberla, porque en aquellos entonces el agua del Tajo se bebía. ...y no nos pasaba nada... ...yo he hecho mucho de menos el agua que había... ...esa claridad, esa... ...esa fortaleza de vida que tenía el agua... ...se habla del Tajo como el río robado... ...y a mí me parece muy buen calificativo... ...yo he oído contar... Cómo la gente se bañaba, disfrutaba del río... ...estábamos en un lugar que era conocido como la playa de la Pavera... ...todo eso se ha perdido... ...los arancetanos de ahora ya no tienen ese río. La situación actual está bastante penosa... ...y parece mentira... ...que los que tengamos... ...nos hagan cargo un poco de ello. Desde que nos hicieron el trasvase... ...al río le enfermaron... ...está triste el río... ...nos han quitado muchísima agua... ...este río está sucio... ...porque durante muchos años no se ha limpiado... ...tiene mucho lodo en el fondo... ...y esto no es un río, esto es una cacera... ...porque nos han cortado todo el agua que teníamos... ¿eh? y nos están dejando... ...bueno, ni para coger un puchero, ni para coger un garbanzo... ...como ciudadanos de Alanjuez lo que tenemos que hacer es presionar... ...presionar y exigir... ...manifestarnos y que alguien nos escuche... ...de no tirar nada, de ser más limpios... ...y aparte de eso es porque así podemos aportar algo a la salud... Nuestros cuerpos y nuestras aguas, que no estén tan contaminadas, que no seamos tan descuidados. Podemos hacer mucho por el Tajo, en principio haciendo un buen aprovechamiento de él, cuidándolo, acercándonos a él con respeto, como nos debiéramos acercar a cualquier espacio natural. Salir a la calle, hablar, chillar, lo que haga falta, para defender lo que nos oigan en algún sitio, ya que parece que no nos oye nadie, solamente escuchan a, la voz, a las voces de, de la zona del Levante. Quererle. ...lo primero... ...y saber... ...que es la fuente de vida... ...el río". A los políticos les pediría... ...que no cejen esa arteria de vida... ...seca... ...que un río aunque parezca una perogrullada necesita agua... ...y que no podemos estar por debajo de los valores ecológicos... ...que necesita un río. Que hagan caso a los técnicos... ...que les están diciendo que todas las decisiones... ...que están tomando son erróneas... ...a pesar de eso, siguen, siguen con la inercia de, de ese caudal mínimo... ...siguen con la inercia de, de seguir dando agua al Levante. Que emplearan el, di el dinero con el que negocian las aguas... ...para que lo emplearan un poco en la limpieza del río. Y, y hay muchas, muchos intereses y muchas peleas... ...por el agua, porque el agua es, es riqueza. Pues básicamente los intereses que hay en el Levante son... ...son los de las grandes las constructoras, las constructoras con su super, super golf... ...y es curioso como observas que aparte de, de las plantaciones de los agricultores... ...que dicho de paso, tienen su derecho a tener agua también, ¿no? Al fin y al cabo, muchos nos alimentamos de las plantaciones, de los productos que ellos hacen, ¿no? Sin embargo, al lado ves cantidad de golf, de campos verdes, en un semidesierto. El agua que va para, para allí, para Alicante y para todo sitio, que nos quiten un poco a ellos y que nos dejen el río como estaba. A los dirigentes, a los, los dirigentes si nos hicieran caso, no habíamos llegado a lo que hemos llegado. Sobre todo en el río, nadie, por lo que veo, le hace caso. Ningún ni gobierno de este ni el que pasó. Y el que venga, a lo mejor, tampoco. Las quejas que hay no son en balde. Se demuestran las quejas. Y, y, y como dirigentes que son, pues que si no saben, pues que se pongan otros. Porque hay personas jóvenes que están muy interesadas en la vida medioambiental, de la naturaleza. Y creo que siempre habrá talentos para llevar a cabo esto. Hemos perdido mucho, se está perdiendo mucho y el problema es si el cambio que tenemos ahora puede llegar a ser reversible. Lo único que sueño es en, en La Selva Esmeralda, una película muy ecológica en la que las ranas cantaban y tanto cantaban que la lluvia empezó a caer. ...en abundancia, mucha abundancia, mantas y mantas de agua... ...y tanto cantaron, que terminaron reventando... ...todas las compuertas de todos los diques que allí se habían construido... ...así que eso es lo que yo quisiera... ...que las ranas cantasen aquí".